en este video vamos a ver cómo generar un material para forrar una caja para que se vea como esta situación ¿Sí? vamos a replicar una caja de sucaritas para esto lo primero que tenemos que hacer es tener escaneado el despiece de la caja y tenerlo guardado como imagen ya sea jpg o png Además de eso, tenemos que tener las medidas de la caja o al menos la relación de proporción para que luego esto se aplique perfectamente y no se vea deformado. Entonces, lo primero que yo he hecho es dibujar o construir un bloque con las medidas de la caja. En este caso, eh, yo he, he considerado hacer equivalentes las unidades de dibujo a metros y sabiendo que mi paquete de azucaritas mide 20 centímetros, eh, 6,8 centímetros y 26,4 centímetros de altura, he cargado aquí haciéndolo equivaler a metros. Entonces, en las X 0,20, en las Y 0,068 y en las Z 0,264. Esto lo estoy cargando en las ranuras de dimensiones, de la paleta de herramientas bien muy bien entonces ya tengo mi objeto listo ahora lo que voy a hacer es crear el material este tipo de materiales con texturas solo se pueden hacer en blender con el motor de renderizado cycles activado entonces voy a apagar mi persiana que ya no se, no necesito con propiedades voy a ampliar esto para venir a materiales y crear mi material nuevo eh, desde aquí entonces voy a crear un material nuevo y le voy a llamar su caritas bien y le voy a decir al programa que voy a usar nodos bien entonces ya por defecto tengo mi nodo de difuso a continuación lo que voy a hacer es preparar la interfaz con varias ventanas para que me sea cómodo trabajar entonces voy a dividir con una ventana en vertical y voy a dejarme dos ventanas en horizontal bien en esta de arriba voy a hacer que esté sombreado como material y acá abajo voy a dejar la geometría y por ahora en este visor Voy a venir y desde este menú que está en la parte inferior de la pantalla, voy a pedir que me muestre el editor de nodos para trabajar en el material. Como ya dijimos, como el material está creado, ya tiene su nodo de difuso. Estando en este editor de nodos, con la combinación de teclas Shift-A hago aparecer el menú y en este caso lo que me interesa agregar es una textura y dentro de textura una imagen bien, entonces ya tengo esta persiana que me va a permitir cargar una imagen aquí donde dice abrir esto me habilita a seleccionar una imagen, yo tengo mis imágenes guardadas en una carpeta que se llama texturas y que está anexa, es decir, está al lado de donde tengo guardado mi archivo de Blender. Esto es muy importante porque esta textura va a quedar vinculada al archivo para ser cargada en el material. Entonces, si yo traslado mi archivo de Blender y no traslado también la carpeta con las texturas, no lo va a poder leer y no, entonces no lo va a cargar. O si yo sacar a la imagen estas azucaritas y la borrara o la llevara a otra carpeta el Blender luego no lo va a poder cargar en el material entonces aquí tengo cargado y ahora voy a vincular color con color bien, muy bien entonces aquí tengo mi material ahora eh, voy a venir aquí a esta persiana Voy a, a la persiana donde estoy editando y voy a pedirle al programa pasar al modo edición. Es decir, de acá en más y por un rato largo voy a trabajar en el modo edición, ¿bien? Y ahora voy a apretar la tecla U del teclado estando aquí y le voy a decir desplegar, ¿bien? Y aquí ya se está viendo el material aplicado con un criterio arbitrario sobre mi caja, fíjense que está como acostado, bien, muy bien, ahora eh, voy a venir y en vez de seguir trabajando con el editor de nodos, voy a pedirle al programa que quiero trabajar con el editor de UV e imágenes, bien, selecciono acá ver y editar, cuando pongo encima dice ver y editar imágenes, muy bien, Veo esto y entonces voy a seleccionar aquí, en la parte inferior de la pantalla, al lado donde dice V corta S, hay una, eh, unas flechitas que me permiten desplegar la imagen que yo quiero ver. Bien, aquí la tengo. Muy bien, y ahora además de eso, debo cerciorarme, además de seguir eh, en esta persiana en el modo edición, y en el modo edición de caras, de aquí en más, tengo que tener seleccionado aquí caras, bien, modo edición caras. Y en esta otra ventana tengo que tener oprimido esta opción que cuando le coloco el mouse arriba dice mantiene sincronizada la selección de V con la selección en modo edición, bien. Hasta aquí vamos a llegar con este video y continuamos en el siguiente.